y eh, la jueza, la magistrada Isolina Peralta, le dio la oportunidad de citarlo nuevamente a ver si se presentan el viernes de lo contrario, entonces se va a conocer sin sí, la presencia de ellos como hasta ahora ellos no han mostrado interés con respecto a Henry Martínez. Licenciado, ¿tienen ustedes contemplado presentar nuevos presupuestos para buscar una variación de la medida de coerción? Ya lo depositamos y son los que se van a conocer en la revisión de la medida de cohesión los presupuestos que favorecen al ciudadano Henry Martínez, entre ellos la declaración y el anticipo de prueba hecha por Bolívar Peralta, alias Boli, donde manifiesta que Henry Martínez no tiene nada que ver con este proceso.